Hola ¿qué tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el Equipo Azul, es la segunda misión de Halo 5 y vamos a hacerla en la legendaria. Te recuerdo que yo estoy jugando en la versión de día 1 del juego, eso quiere decir de que pues desconecté mi consola de internet y aparte borré las instalaciones, tengo pues el disco físico y con esa versión es la que estoy jugando. Así que, vamos a empezar, te voy a explicar un poco las diferencias que hay más adelante. Vamos a venir por aquí simplemente iniciamos con este pequeño brinco, thruster pack y un ground pound ahí que nos va a hacer volar hasta acá. Vamos a movernos entre tacleadas y thruster packs para llegar por toda esta zona. Hacemos un poco de parkour en estos tubos. Y pues ya hicimos este, un poco de movimiento pro de Halo 5. Esto es un ramp slide. Eh, te voy a explicar más adelante dentro del nivel cómo hacerlo, pero por ahora simplemente si no lo quieres hacer no lo hagas. Ahora vamos a disparar. Para alertar de Grunt, vamos a robarle su pistola de plasma después de darle un headshot. Y aquí esto es decisión personal. Me gusta matar un Jackal desde aquí arriba y después nada más dejar uno vivo, caer aquí y matamos a este otro. Y ahora, lo que queremos es quitar la pistola, digo, la espada a este sujeto usando la pistola de plasma. El problema es de que no siempre la saca. Lo que quieres es acercarte a él, que saque la espada y pues ya hacerle el combo no. El problema es que... Espera, el, el problema es que es que luego no saca la espada. Cualquier enemigo que quede aquí lo vamos a matar para asegurar que nos den este punto de control. Y ahora nos vamos a salir del mapa debiendo desde ahí arriba, ¿ok? Para esto vamos a hacer un salto granada. En Halo 5 el salto granada simplemente es lanzar una granada y después usar el ground pound para empezarnos a elevar. No nos da mucha altura comparada con Datos. otros juegos, pero nos va a ayudar bastante. Entonces simplemente es cuestión de lanzar la granada, hacer un timing y posicionamiento correcto y quedar aquí arriba. Como puedes ver, lo único que hago es uh, sacar el ground bone y entonces spamear el escalar. Ahora tienes que ver que nosotros nos alineamos más o menos como por esa zona. Entonces simplemente es timear bien granada, brinco camino hacia adelante un poco, ground bone y spamear escalar. Después vamos a brincar aquí, nos dejamos caer por acá y lo que quieres hacer es más o menos este llegar por esta zona y ver el mapa para sacar un ground pound por acá esto puede que se te complique un poco pero una vez que llegas aquí ya lo armaste y más porque si aquí ves tres enemigos si ves enemigos en esta zona esos tres grounds es un buen indicador quiere decir que vas bien si por alguna razón no apareces a los enemigos de esta zona vamos mal entonces ahora aquí simplemente hacemos parkour por esta zona y aquí brincamos estabilizamos brincamos por acá brinco Thruster Pack, me salgo del mapa, Ground Pound y caigo acá. Ahora, esto puede ser medio complicado, esta última parte, pero simplemente tienes que asegurarte de hacer el Ground Pound bien. El Thruster Pack y el Ground Pound. Ahora aquí vamos a estabilizar para salirnos del mapa por acá. Después brincamos aquí. Y tuve suerte que me dieron un punto de control y fallé la espada de... Sí, fallé la espada en el ground. Eso es normal que me pase. Lo que quieres es simplemente venir por aquí. Si ves que aparecen enemigos, ven por el lado derecho para evitar enfrentarte a muchos jackals con rifle de tormenta, porque el rifle tormenta está muy roto. Y aquí pues otro Ramslay también, ¿no? Para vernos por Ahora simplemente seguimos por esta zona sin ningún problema. El control y pues está ahora para puedas. activar rápido la cinemática, tiramos un ground pound para acá. Si tú aquí no activas la cinemática es porque no aparecen los enemigos del principio, y esa es la razón principal. Ahora vamos rápido por esta zona, vamos a irnos a configuración de control, y quieres... Mantener el sprint eh, en no Y también el activar y desactivar para agacharse También lo quieres desactivar Y eso va a hacer que nosotros podamos meter un thruster pack Y simplemente oprimir el botón para agacharnos Y nos vamos a barrer Aquí eso ocurre en las rampas Si lo haces sin rampa simplemente ocurre ese pequeño impulso Y está bastante cool Ahora vamos a usar la pistola, vamos a alertar a estos grunts, matar a estos tres. Y con eso se va a abrir la puerta de aquí adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar en el mapa hasta que la elite vaya por la izquierda. Para que ahora sí nosotros metamos thruster pack y después tacleada y ok. Eh, eso no es normal, no es común que te mueras ahí. Sí pierdes mucha vida pero casi siempre sobrevives. Entonces matamos a esos tres. Aquí esperamos a la izquierda, genial. Brico thruster pack, corro, tacleada, excelente. Y ahora vamos a seguir por acá. Aquí otro thruster, un slide perdón, si se puede, si no, no pasa nada. Y va de nuevo. Otro aquí. Excelente. Estos son los pasillos donde salvas tiempo con este truco. Aquí intentamos otro. Bien. Aquí va a haber un grunt eh, headshot y después seguimos. Van a venir dos jackals aquí a la izquierda. Los vamos a esquivar con el thruster pack. Y ahora ya vamos a dar su headshot a este sujeto. Ok, esto es malo. Sí. Este... Fue malo. <risa> Este, luego, luego pasa eso Vamos a esperar de nuevo a este sujeto Le quitamos, le este, damos su headshot Venimos por este lado, es que vamos a estos sujetos De nuevo headshot a este sujeto Si no puedes, este, ganarle la carrera las granadas No te preocupes, no arriesgues tu vida Y simplemente vamos a esperar de nuevo Y genial, Y todo sale bien nos van a dar un punto de control aquí Y en este punto no queremos granadas Vamos a usar todas nuestras granadas para estos sujetos Entonces ya no quiero mis granadas, se las lanzo a todos y en cuanto sobre esta puerta, apunto y después le doy sus, sus espadazos al, al invisible. Es importante que hagas como el apuntado, el zoom con la espada, porque da un poco más de alcance y entonces puedes este, matar más rápido a este vato sin que se dé cuenta. Vamos a ir por acá, rompemos esta pared de un espadazo, agarramos las granadas. Por cierto, si la espada de ese sujeto es mejor que la tuya, agárrala. Agarramos granadas, el BR, le decimos a nuestros aliados que agarren ahí, sbr y simplemente esperamos... Y ahora esto que te voy a enseñar es algo algo complicado de hacer. Lo que viene a continuación es una una game breaking sequence, una out of bounds, nos vamos a salir del mapa y vamos a brincarnos gran parte del nivel. Pero te, cuesta trabajo, cuesta trabajo. Vamos a entrar por aquí, de hecho quieres entrar este creo que más cerca. Sí, sí, ok. Vamos a echarnos tantito para atrás ahorita porque no, no, no, no estaba seguro Nos echamos para atrás, nos dan el punto de control Y ahora brincamos aquí y como puedes ver Nos salimos del mapa Pero esto no es tan sencillo porque tiene que ser un timing preciso Si te das cuenta ocurre este teleporte Adentro del elevador Y después si estamos muy lejos del elevador Nos teleportea una segunda vez Y esto ocurre Solo dos veces y debes de saber Cómo hacerlo, entonces lo primero que hay que hacer Es que cuando se teleporte Nuestros aliados, nosotros tenemos que estar ya A mitad del brinco entonces... Vamos a salir del mapa... Y vamos a estar como aquí arriba del elevador... Ahora, ¿quieres quedar en una posición específica? Esa en la que quedé... Es este... Casi muy parecida a lo que quieres conseguir... Pero no lo es... Si te das cuenta... Aquí me teleporté... Sigo como que arriba del elevador... Pero en una posición que no es... Y de nuevo... Brinco, me agacho... Y quedo aquí arriba... Ok... Brinco, me agacho... Y quedo aquí arriba... Excelente... Y ahora... Apunto hacia aquí... Y empiezo a caminar lentamente... Y como puedes ver, quedé de este lado. Y quiero que memorices la zona donde quedé. Está como esos cuernitos, el techo de color blanco, todo ese rollo. Así es donde quieres ser teletransportado. Entonces simplemente, muévete lentamente y te vas a teleportear. Por ejemplo aquí, ahora quedé arriba del, del elevador y me regresaron adentro. Brinco, me agacho, baba de nuevo. Me acerco, poco mente agachado. De y de nuevo, ok, luego, luego veo eso, me pego a la pared y simplemente esperamos a que continúe de, de bajar. Ya no va a haber más teleport y vamos a seguir afuera del mapa. Entonces, aquí por seguridad, colócate en la esquina y espérate al punto de control. Apúntale con el triangulito de la mira a ese cuadro y ven por acá. Y vamos a simplemente spamear el botón de brincar y después thruster pack. Simplemente brinco, brinco, brinco, thruster pack, apunto y, y escalo. Esto puede ser algo complicado. Checa más o menos por dónde andábamos, porque esto es difícil, eh... Me apunto, brinco, brinco, brinco. Thruster Pack. Excelente. Y ya escalo. Ahora vamos a venir por el lado izquierdo. Ven muy cuidado. Pégate aquí y vamos a caminar hacia ese tubo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir corriendo. Si te atoras, si te atoras así como yo, brinca. No siempre te vas a atorar, pero lo que quieres es llegar aquí. Y una vez estamos aquí, camina de reversa y pégate hacia la derecha. Poco a poco. Y después cuando caigas, Thruster Pack para entrar aquí. Después brinca en este tubo. Y ahora vamos a brincar para escalar aquí. Vamos a brincar de nuevo y escalar... Y ahora simplemente nos vamos a mover para allá. Si te caes ahorita, eh, vuelve a escalar. Y aquí no hay pierde. esta sección es sencilla. Vamos a dirigirnos hacia esa esquina. Y cuando vayamos a llegar, vamos a brincar. ¿Ok? Entonces vengo, vengo. Brinco, thruster pack, estabilizo. Ground, pound. Y me dejo caer justo ahí. Ahora. Esto que acabo de hacer, eh, casi lo fallo. Porque si te puedes ver, yo caí ahí. Y si hubiera caído un poco más atrás, ahí ya me hubiera caído del mapa. Entonces, una vez que caes aquí... Vas a buscar este como tubo blanco. Te vas a dejar caer más o menos por aquí. ¿Quieres encontrar esta zona? A mí me dieron el punto de control, pero no pasa nada. Lo que quieres es obtener este cargando. Brinca escala y después vas a dar un brinco y thruster pack para atrás. Y como puedes ver, estamos aquí ahora sobre este cuarto rojo de nuevo. Y ahora lo único que hay que hacer es lanzar un ground pawn para brincar toda la siguiente sección. Entonces brinco, thruster pack, estabilizo un poco y quiero tirar el ground pawn por acá. Esto creo que es malo, porque quedé un poco... Sí, quedé abajo. Ahorita te explico bien este, cómo está el asunto, pero lo que quieres es este, quedar un poco arriba de esta zona. Entonces, uh, aquí me toca cargar el mapa de nuevo, porque no lo había cargado. Si tengo el punto de control después de, del cargando, pues ya lo armaste, pero si no, hay que volver a hacer eso. Vengo por este lado. Brinco Thruster Pack, estabilizo, y el Ground Pound a uh, más o menos a la altura se tuvo. Y si todo sale bien, lo que va a pasar es que, ahora sí, nos va a cargar el mapa. Se va a frisear, normalmente el juego se frisea aquí. Esperamos a que se termine de frisear. Y cuando lleguemos al piso, metemos un thruster pack contra el tubo. Y seguimos fuera del mapa. Escalamos aquí en esta textura. Y ahora simplemente seguimos por acá. Te recuerdo que todo esto estamos brincando gran parte de la misión, ¿ok? Aquí asegúrate de brincar en esta parte cuando vayas a llegar a esta pared. Y ahora lanza un ground pound más o menos por aquí. ¡Ojo! Esto puede que no lo quieras hacer. El Ground Pound en esta sección está súper raro, ¿ok? Te voy a enseñar una versión más fácil. Lo que quieres hacer es llegar aquí. No siempre vas a poder hacer este Ground Pound en esta zona. Entonces, te voy a enseñar como la versión para novatos. Porque, sí, el Ground Pound se comporta muy raro en esa parte. Aquí, recuerda, vamos a brincar en esta sección. Y Ground Pound ahora hacia acá. Y como puedes ver, ahora no nos movemos de manera rara. Y ahora lo único que queda es brincar este, esta parte que está aquí. Lo que vamos a hacer es esto, un ram uh, un thruster slide. Simplemente corremos, thruster slide, estabilizo y listo. Es bastante sencillo. Es thruster slide, brinco, estabilizo y ahora simplemente caminamos. Y te, como puedes ver llegamos exactamente a la misma sección donde caímos hace rato con el ground pound. Ahora, uh, esta es la versión para, para novatos. Cae en el tubo y después métete para acá Ups este, No estoy muy acostumbrado a hacerlo con el tubo ahí Pero si esa es una manera de hacerlo oh, Aquí me, me acabo de equivocar Perdón, eh, me confundí de, de secuencia De botones Hacemos ahora sí esto Y como te digo Esa es la manera como para novatos usar el tubo Yo prefiero la manera Como más arriesgada Pero porque se me hace más fácil honestamente Simplemente brincamos hacia este lado Metemos el thruster pack y oprimimos brincar y vamos a quedar aquí. Ahora, para regresar dentro del mapa, camina por el lado derecho de esta orilla. Y una vez estás aquí, simplemente párate y métete. Ahí estábamos agachados todo el tiempo. Ahora simplemente acércate a esta puerta y se va a abrir. A veces te pueden teletransportar adentro de esa puerta. Simplemente espera que se abra. Pero una vez estamos aquí, ahora es cuestión de matar a todos. Y esto, como siempre lo digo, es optimización de combate. Asegúrate de que uno de tus aliados va a traer esa arma. Si puedes darle Fuel rod Gun a cualquier otro sujeto de tu equipo, dáselo. Pero ahora es cuestión de, de matar a estos vatos. Aquí este sujeto viene muy agresivo. Su headshot correspondiente. Y guarda esa Rocket, no la vas a agarrar. Vamos a seguir matando, por cierto. Ten mucho cuidado. Una vez que veas que ya está medio... este Limpia la zona de enemigos, vamos a venir hacia acá y vamos a activar esto Y ten mucho cuidado porque luego este, van a venir enemigos de diferentes secciones Casi siempre llegan del mismo lado, así que yo ya más o menos sé por dónde van a caer Grunts abajo, eh, ya calza arriba y después ya Jackals a la izquierda okay. este Ok. El rifle de tormenta está muy, muy roto, entonces hay que esperar Mátenlo Ok ah, Por alguna razón mis aliados no quieren matar a, al de la espada Entonces vamos a Vamos a seguir Grunts abajo, Jackals arriba Y Jackals a la izquierda también Aquí vienen, exacto Y ahora simplemente seguimos matando Ahí, ya. Ok, ese es el lead Vamos a darle Me quedé sin balas Sabía que me quedaban pocas balas Aquí agarramos el DMR para evitar perder tiempo recargando Y con el DMR vamos a matar a los Jackals que queden También a los Runs Y no tardan en caer los Hunters Aquí vamos a matar a estos sujetos Cuando empiecen a caer este enemigos acá adelante Es que quiere decir que ya vienen los Hunters Entonces, mátalos Y ponte atención que ahí viene por la izquierda Lo que vamos a hacer es agarrar los palazos Así como en Halo 4, ¿Recuerdas? Así tal cual Esto ya no lo puedes hacer en la versión actualizada Ese pequeño como retroceso O el knockback que le damos al Al hunter que lo aturdimos con la espada ya no pasa Y aquí deberían de caer unos elites Pero no sé dónde están Ok, aquí está La vamos a, a, a golpear Y no sé por qué no se asesina Por favor, no se están asesinando Ok uh, Creo que toca improvisar un poco Vamos a matar, ya sabes, a los de aquí arriba Ups Listo, sí se murió el de abajo, sí, ok Este, vamos a seguir matando Ya sabes, optimizando el combate Viene el, el Hunter de nuevo Me voy a asegurar de que ningún vato con rifle de tormenta Me vaya a molestar esta vez Y ahora sí ya, agarramos a espadazos Al Hunter en la espalda Para asegurar que se muere Unos 3 o 4 espadazos son más que suficientes Agarramos la Railgun Y ahora Vamos a este, moreteo, gracias A esperar que caigan estos sujetos Otro de estos y lo que voy a hacer es pegarle y, eh, Le pegamos un golpe y después le lanzamos granada uh, Ups No pasa nada, headshot Y va a haber otro elite ahí al fondo Con ese lo que vamos a hacer es darle una Railgun y después un headshot uh, Headshot, listo Ahora lo único que toca Es seguir matando, quieres la, la rocket Pero ok, estos finalmente Vinieron a, a molestar ¿Quieres, ¿Quieres la rocket para matar al, Grund, al, Grund, al hunter que queda? Dile a tus aliados que lo ataquen. Y simplemente gástale todos los rockets. A veces este, son más útiles tus aliados. Pero esta vez no hicieron otra cosa más que recibir daño. Entonces lo vamos a matar. Y wow, no se murió con los, con todos los disparos. Ok. No, Genial, punto de control aquí. Se muere. Y ahora le voy a soltar su, sus granadazos. A ver no si logra morir. Resiste. Y lo único que queda es matar a los enemigos que queden vivos. Una vez nos dice cargado finalizado después de matar a esos vatos. Simplemente nos venimos a esta zona. Y ya acabamos el nivel. Este, obviamente si optimizas el combate y también los out of bounds y todos los trucos. Puedes acabar esto en menos de 8 minutos. Menos de 7 si no me equivoco creo está el récord Entonces ya sabes practícale. Yo soy Pedrogas y nos vemos a la próxima.